Hola Carolina, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Lionel, a, a toda tu audiencia. Leonel, ¿qué te parece si le contamos un poquito a las personas de qué parte de los yungas eres y tus primeros pasos en el de fútbol? Bueno, yo soy de los yungas, de la población de Coripata. Eh, creo que mi pueblo es caracterizado por ser una tierra muy apasionada por el fútbol, tiene mucha historia. Eh, muchas personas muy conocidas que han dado mucho por el fútbol, como Ramiro Castillo, el Changol, Iván Castillo, eh, muchos, ¿no? Igual que bueno, yo empecé en el fútbol, eh, como tú decías, en, eh, mis primeros pasos fueron en el interior de fútbol, y gracias a Dios, eh, y también a, a las oportunidades que tuve, pude eh, quedarme en un, en un equipo profesional que fue universitario. Leonel, ¿y qué fue lo más difícil con lo que te enfrentaste en tu carrera como futbolista? Bueno, creo que después de que uno eh, tiene tiene las oportunidades y, y se van presentando eh, oportunidades como jugar partidos eh, de manera oficial, estar en la selección, eh, en lo personal lo más duro en lo que me he podido enfrentar es a, a, a las lesiones que, que es algo que que eh, son duras para un atleta. Leonel, y no todo es malo, porque también seguramente tuviste experiencias bonitas en este deporte. A ver si nos comentas un poco sobre ello. Claro, seguro. El fútbol creo que es la pasión de multitudes. En lo personal es algo que me apasiona demasiado. Y el fútbol te da cosas únicas, las emociones únicas, como salir campeón, hacer un gol, eh, creo que los campeonatos que he logrado han sido las cosas más grandes que, que se ha hecho, como también poder estar en una Copa América y hacer relativamente las cosas bien. Leonel, ¿cuál fue el gol más importante que marcaste en tu carrera? Bueno, creo que no, yo no me caracterizo por, por ser una persona que está cerca del área, yo soy defensor o mediocampista, eh, me dedico a hacer un poco más un trabajo de destrucción pero creo que también se, se dan las oportunidades he marcado varios goles pero eh, no, no tengo uno que, que me ha marcado así porque eh, te puedo decir tuve un travesaño en una final pero es, eh, es algo que, que solamente me da emoción eh, como te digo yo soy una persona más que se dedica a hacer un trabajo de, de defensa y de destrucción Leonel, felicidades por la gran trayectoria que tienes. Tuviste una campaña bastante interesante en el Club Bolívar, ¿verdad? Sí, eh, eh, creo que una experiencia más bonita que tuve fue pero en el Club Bolívar, eh, pude ser campeón en tres ocasiones y bueno es uno de los clubes más ganadores, más laureados de, del país. Eh, que me ha dado la oportunidad y la posibilidad de poder defender sus colores y, y bueno eh, ha sido eh, algo muy especial para mí y para mi carrera Leonel, a ver, esta pregunta bastante interesante que todos queremos saber, hincha de quién es Leonel Morales de qué equipo bueno, eh, creo que cuando uno madura y, y toma este camino como futbolista profesional eh, eh, se, se hace profesional, se, eh, se dedica a lo que es el club que, que lo cobija pero también nacemos, eh, tenemos sentimientos, yo tengo un padre que es bolivarista, eh, este niño él, eh, yo, bueno, yo lo veía como apoyaba a su equipo y creo que también eh, él me contagió ese sentimiento, yo me hice bolivarista y por eso te digo eh, que tuve la, la satisfacción y la suerte de poder jugar en un equipo, y siempre soñé, ¿no? Leonel, coméntanos sobre la trayectoria internacional que tienes. Eh, bueno, sí, yo tuve la posibilidad de jugar en, en, por Europa. Eh, mm, mire, el, el equipo donde yo estuve se llama Sherry, Sherry de Moldavia. Tuvimos eh, campeonatos de Pre-Europa League y Pre-Champions. Bueno, fue una experiencia muy bonita, fue la única vez que pude salir del país, pero fue una experiencia muy bonita. Leonel, y ya hablando de nuestro fútbol, del semillero que hay en, en la localidad de Los Yungas, el objetivo de estos campeonatos, que ya se viene este sábado eh, la final, es incentivar y promocionar los nuevos talentos bolivianos, ¿verdad? ¿Por qué crees que en Bolivia aún los dirigentes, la, la cabeza de los clubes, no se fijan tanto ¿no? en, en este semillero? ¿Qué es lo que falta? Eh, bueno, eh, creo que como tú dices, los yungas es un semillero natural de fútbol donde hay muchos jóvenes con muchos sueños hay prospectos muy interesantes eh, este campeonato ayuda para que ellos puedan mostrar sus cualidades sus características y ¿no? invitar también a todas las personas eh, dirigentes y, y técnicos que puedan observar a a esos chicos que tienen muchos sueños, que tienen talento. Y bueno, creo que eh, se debería hacer un trabajo más arduo con, juntamente con, la, con los dirigentes aquí en los Yungas y dirigentes de, de asociaciones de federaciones. Se ven cosas, se ven cosas interesantes, se ve interés de, de los equipos porque ellos se dan cuenta, saben que en los Yungas hay, hay material, así como en, en muchas partes del país. Ojalá se pueda dar de una forma a, a más seria, más grande para que los jóvenes puedan tener mayor oportunidades y puedan cumplir sus sueños. Leonel, para ir finalizando, ¿tienes ya algo? ¿Fútbol quieres seguir en este rubro? ¿Cómo no? No escuché muy bien, disculpe. Para ir finalizando, Leonel, te pregunto si tienes ya algo planeado eh, cuando dejes el fútbol, no sé, ¿te animas a ser entrenador? ¿Qué, ¿Algo? ¿Quiere en este rubro? Eh, yo tuve la posibilidad de estudiar, yo estoy en, en la Universidad de Sucre, en la Santa Soy administrador de empresas, eh, pero el, el fútbol es mi pasión, en este momento estoy estudiando, eh, estoy haciendo algunos cursos para, a, para preparo físico eh, eh, de nivel profesional. Y bueno, eh, es una forma de ligarme todavía a lo que es el deporte, eh, tengo tengo proyectos eh, en sucre eh, personales ojalá pueda cumplirlos con, con, con algunos eh, algunas cosas eh, algunos sueños que tenga en Sucre muchísimas gracias Leonel ha sido un gusto tenerte aquí en la vemos tenerte en otra oportunidad un abrazo saludos a, a todos los audiencia hasta luego